Bienvenidos a todos a BookPrice, libros y manuscritos. Me llamo Víctor Moya y aunque soy el creador de esta web, he tenido detrás de mí algunas personas que sin su apoyo este proyecto no sería una realidad. Esta web ha sido creada con WordPress, y realizada ante todo para responder ciertas deficiencias informativas sobre el tema referente a los resultados de venta en subastas y qué se vende y se compra en España, presentando un sitio donde, de un solo vistazo, podremos saber el qué, cuándo, por cuánto y dónde se venden en España los más cotizados y raros ejemplares de libros, manuscritos y grabados datados entre los siglos XVI y XIX. La subasta es un método de venta público mediante el cual un particular o un comerciante puede poner a la venta una pieza haciéndola llegar a un público mucho más extenso que mediante cualquier otro método de venta. El resultado, como se ha dicho anteriormente, es público pero hoy en día no existe una recopilación de esta información para el comercio del libro. Para el comercio de obras de arte existe Artprice.com que recopila los resultados de los remates a nivel mundial indizado por artistas. Se trata de una base de datos privada a la que hay que suscribirse mediante cuota anual. El objetivo de nuestro sitio es dar a conocer el comercio nacional del libro antiguo y manuscrito en subasta pública en España. Hemos conseguido crear una herramienta de consulta gratuita que agrupa y reúne las informaciones de las ventas realizadas en España en subasta pública, de manera que puede servir de referencia de cotizaciones para profesionales y coleccionistas privados, e incluso a particulares que, desconociendo este mercado, tienen alguna pieza de la que quieran desprenderse, pero desconocen cuál puede ser su posibilidad real de venta. La principal meta a conseguir con este sitio es ser referencia en el sector tanto de profesionales como de coleccionistas interesados en el mundo del libro impreso, manuscrito y grabado antiguo.